Bueno, ¿te parece? ¿Tenés ganas de tocarnos bueno, algo para que conozca un poco a la gente, los que no lo conocen? El Ejorrasta se va a estar presentando el próximo sábado aquí en la Casa Chunguita, Va a estar grabando un íntimo interactivo, pero previo a eso nos damos el lujo de tenerlo aquí tocándonos unas canciones en vivo. ¿Cómo se llama el tema, Juan? Quisiera que me recuerden y es este poema que les comentaba de Joaquín Areta, que un día digo, bueno, vamos a ponerle música, a ver qué sale. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos Por haber marcado un rumbo Porque emocione su alma, porque se sintieron queridos Protegidos y ayudados, porque interprete sus ansias Porque canalice su amor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 Ahí va, quisiera que me recuerden. Impresionante, como que te deja así medio como embobado, sí, ¿no? Sí, ¿No? Sí, por sí, el, por sí, lo menos a mí me hace como entrar en una especie de trance, de tranquilidad. Ah, ¿No la haces de vuelta? <risa> <risa> no, re linda, re linda canción, me encantó. Bueno, con esta... Con esta canción vamos a abrir el 21, así que ya develamos la sorpresa. Ya. Se terminó la sorpresa. Igual viste cómo es, que todo el mundo en la cancherea, viene como, no, venimos con mucho ensayo, y qué sé yo. Sí, acá... Ponen las cámaras, está toda la gente, no. y qué sé yo. Y de repente como... No sabés lo que ¿Ayer? es no, acá, acá han pasado muchas bandas con mucho ensayo y llegan y es... Toma 23, claro. tema 1 No, mira ayer, ayer fuimos a una radio Y estamos como en ese juego, viste, de decir No, estamos sacando el disco, no vamos a develar nada, ¿viste? No hay sí. nada publicado, qué sé yo El misterio El misterio La, la verdad es que a mí me hace mucho bien jugar con eso No sé, viste, del otro lado hay... Cinco personas, pero bueno... Pero sí, bueno, pero si son pero, cinco personas, a ver, dale... Sí, totalmente. este, y Fuimos a una radio y dijimos, no, vamos a tocar dos temas. Y nada más que dos temas. Sí. Para no eh, eh, viste, mostrar de más. Y en un momento Beto, el conductor, dice... Bueno, van a hacer otra canción, van a hacer otra porque no puede ser que no hagan otra. Y no me, no me acordaba... ¿Cómo arrancaba ninguna de las otras canciones? No me acordaba... El la... misterio se hizo carne. <risa> Mal. Y le decía a los muchachos, ¿cómo arranca? ¿Y cómo la toco? Los nervios, es increíble. Sí. sí. Son dos meses y poquito de ensayo, pero venimos ensayando fuerte. Claro. Y son siete temas nomás. Pero bueno, sí. Sí, te, te juegan contra cuando Expedir. estás ahí, cuando llega el momento, tanto que lo guardás, tanto que lo guardás, llega el momento y... <risa> Esperemos ¿Cómo que, es que el sábado, <risa> Esperemos que el sábado no nos lleve mucho. No nos lleve cinco horas. O sea, pues <risa> y bueno, y Igual si tiene. pasa, pasa. Acá no tenemos problema. Acá te digo. Toma 23, toma canción 1. Y así hasta la canción 10. Sí, se Tiene esa hacían... anécdota igual todo eso, viste es como que de ahí siempre se sacan los bloopers, sí. como que la gente sí, se queda sí, también sí, sí, con sí. algo diferente. No, aparte que siempre se habla de eso, ¿no? Nosotros estamos recontra, súper arrancando, pero siempre se claro. habla de que si perdés eso, eh, ¿para qué vas a hacer música? Eso mismo, sí. ¿No? Sí, sí, cuál es la sí, gracia. Si tener... ya es la cosa es como, no sé, como levantarte y tomarte un mate y. Ay, ni siquiera, a mí me gusta tomar mate cuando me levanto. <risa> <risa> sí, lo Tengo un ritual. No, pero a ver cuando se vuelve algo que es natural y que no no, no tiene ese juego es esa adrenalina que decíamos antes como que no tiene sentido hacer música o sea que te nah. provoque algo que te provoque algo nah. que te mueva sí, sí. que es reimportante no Claro, una cosa de ida y vuelta no solamente generaron algo esto que te decía que es como bueno me dejaste así como medio embobada escuchando esa claro. poesía sino que a vos te genere algo pero si no es como, no sé, actuar como un autómata para el artista me parece que no tiene mucha mucha sí, gracia sí, bueno, ahí está volviendo un poco al tema de las letras es, sí. es un poco eso es querer, tra querer transmitir algo no algo que vos sentís, algo que vos pensás lo transmitís a través de una canción y y la, es claro. la intención es esa, o sea, sale desde lo más <coughs> profundo tuyo y algo tiene que mover. viste Por ejemplo, ayer estaba pasándole a los muchachos eh, una de las seis canciones que, que vamos a ensayar después y esa se la escribí a mi hijo hace cuatro años. Y nada, es imposible sacarme las imágenes de cuando escribía la letra claro. llorando. claro. Y, y escribía sobre cosas que nos pasaron. Sí. Que yo todavía recuerdo y cada vez que canto esa te canción. ¿Te emociona? No, me pone, me pone loco. Claro. Porque ahora yo se la escribí eh, pensando en, en determinados momentos, qué sé yo, cuando recién arrancaba a caminar y ahora tiene 15. Y ese, <risa> ese recorrido es. No, sí. Si no te emociona, a bueno, él, para los que se estén conectando ahora, es Jor Rasta. Se va a estar presentando el próximo sábado aquí en la Casa Chunguita, sede del ciclo de la tierra, junto a los Penny. Eh, va a estar grabando su íntimo interactivo, que lo vamos a estar transmitiendo en nuestra página de Facebook el 3 de junio, a las 21 horas. Y además, ya tenemos como programado una agenda así... Tenemos casi, una agenda hermosa. Público, tenemos terea. una agenda muy linda con artistas... Hermosos también eh, Contanos, Ceci, ¿qué tenemos para próximas fechas Vamos a tener El día 4 de junio Nos va a visitar por primera vez Tesla junto a Proyecto Armata Que Proyecto Armata es una banda Que venimos añorando Ya sí, desde hace, de hace un tiempo, hace tiempo Y que también tiene su pausa eh, Y esta vez nos vamos a poder dar El gusto de recibirlos Aquí, las habíamos presentado en Under la Tierra, me parece, sí. cuando era otro formato en cuarentena, ¿no, Mario? Sí, lo había, había estado en Under la Tierra y también había estado eh, en el formato entre casa que teníamos los domingos con unos videitos filmados ahí por la gente de Maldito Acople. Eh, pero sí, la verdad que un placer, o sea, también a Harry y también a otro individuo que, que tenemos el gusto de conocer de hace... 30 años <risa> en la escena quilmenia y bueno, que venga acá a tocar es un, la verdad que es re lindo está re bueno, y también Tesla, ¿no? que banda nueva del Mosca eh, vamos a escuchar cómo suena, todavía no la vimos nunca en vivo así que vamos a ver qué onda Tesla Noche Stoner, Stoner fiesta de Stoner, yo tengo una idea de que a mí me encantaría hacer una vez por mes por lo menos una fiesta Stoner a mí me encanta el Stoner, les cuento eh, la vecina súper feliz ¿te? Sí, la vecina va a estar re vez que no <risa> <risa> Con los sonidos graves <risa> Pero bueno, yo quiero una Fiestas tener una, una vez por mes por lo menos <risa> ¿Qué más tenemos? sí, sí. 4 de junio vamos a estar cerrando la muestra que les contábamos que va a estar aquí colgada de, por un mes eh, la muestra de Oti Art Martín Vázquez, que bueno la va a cerrar de una forma particular sí. porque va a estar haciendo unas proyecciones que también, o sea, eso es algo que no conocemos ese proyecto, sí. también una persona así como multifacética <ríe> ¿Y, quién te dice, ¿Y quién te dice que no cierre con un stand-up? Ah, <risa> Multifacético, Lati Es otra faceta que quizás ayer tuvo inicio, ya veremos, ya veremos El 11 de junio vamos a tener una exposición de fotos Va a estar tocando Julieta Abril Y bueno, nosotros habíamos anunciado que para la biblioteca de ayer Iban a estar debutando acá el dúo Zacarías y School Que por motivos laborales no pudieron presentarse Así que para todos los que se quedaron con las ganas de conocer ese proyecto Incluidos nosotros, porque... La verdad sí. que los conocemos de Cáucaso, pero esto es un proyecto en paralelo a Así la banda. Es, sí, algo más acústico. Eh, nada, se van a estar presentando, pero además van a sumar un poco a pedido nuestro, te sí. diría. Casi, <ríe> casi, casi. Se va a estar sumando Somos caprichosos eh, en esta propuesta. Que no sé si recordarán cuando vino Matt a hacer su íntimo interactivo, no como banda, sino como solista, se presentó junto a él y la descosieron. Hicieron unas cosas ahí medias excéntricas, medias lures. Sí. Eh, <risa> bueno Entre la psicodelia y la oscuridad, ¿no? Ahí se armó el dúo <risa> matanlin Sí, y bueno, ahora va a ser un trío esto: va a estar Sacaría Segull y Eve. y Eve. Esto el 11 de junio. El 18 tenemos un pechón al que le tengo un poco de pavor, realmente. Sí, sí, sí. <risas> Se viene por primera vez aquí en la casa chunguita, Tommy y los bandidos. Así que... Sí, sí, sí es una estamos... fecha bastante grande va a ser esto que vamos a tener que, bueno... Ajustar las medidas de seguridad, vamos a tener... Que... <risas> Porque si, sí, se viene con todo el pan rock a la casa chunguita. Ahí sí que los vecinos, paciencia. Van a disfrutar unas lindas melodías. Tenemos ahí registrado algo diferente de Tommy. Recuerdo cuando tuvimos eh, las sesiones pandémicas es. que nos estuvo sorprendiendo con unos temas de, de los bandidos pero y de Super Uva también. Sí. Pero en versión acústico eso está en nuestro canal de YouTube y creo que también en nuestra página de Facebook. Así que para quienes todavía no tienen el gusto de conocerlo, que no se sé, viven adentro de un tupper, porque también es un muchacho que viene recorriendo Escenario. Sí, de todo el país de... hace rato. Sí, sí, tal cual. <risa> eh, pueden ahí chusmear un poquito en nuestro canal de YouTube. Después, el 25 de junio, dúo Espinel. Tenemos ahí como una apuesta que no sé si decir o no, porque es como meter presión. se está hecha la invitación. Ah, sí, sí, sí, se eh, está hablando, señorita Juliana. Digamos Juliana nada más, no sí. digamos más nada. Ella sabe que le estamos hablando a ella. Nos encantaría que venga a hacer su primer muestra aquí en la casa chunguita. Eh, ya, yo, yo creo que con un poquito de tiempo ya sí. es muy tímida. Ese es el problema eh, Así que nada, apostando siempre por... Lo que tiene de tibia lo tiene de talentosa. Tal cual. <risas> Realmente sí, por lo que estuvimos viendo es, es así. Y bueno, el 2 de julio eh, está la banda The Day. Que también hacen una especie de punk. Hacen o... punk, sí, sí, sí. Drake eh, es lo que para ahí la gente más vieja escuela de aquellos años eh, re, se recuerda que era Emotive antes. Mm. No, antes se llamaba Emotive, ahora es Drake. Eh, bueno, también tenemos ahí ganas de conocerlos. Eh, yo ya los fui a ver hace pocos, unos días, semanas. Eh, los fui a ver a un espacio cultural que está cerca de aquí. Eh, y está bastante buena la música que hacen, pero bueno, quisiera ver cómo suenan eh, en la casa de Chunguita, ¿no? que, que acá todo suena mejor siempre. <risa> <risa> o eso es lo que afirman los artistas. Veremos, veremos cómo suena. Si les parece, vamos con otro videíto de Ford de cuando estuvo hace dos semanas atrás. Sí. Dos semanas, sí. Dos semanas. Para primero, el... de mayo. Claro, ¿Primero de mayo? Claro, el, el fe. festival del primero de mayo estuvo ahí. El festival, el festival... Nacional del Locro Despeleta, de el Festival Nacional de despeleta Cada vez como más en Budo. bien, estamos bien, por algo estamos empezando. Vamos a ver con, con un poco más de tiempo quien te dice que, que lo instalamos eso. Así que bueno, vamos con el videito de Jor y ahora nos vas a hacer otro tema en vivo, bueno, por favor. Tenemos, tenemos, no, no, y no te vas no a quedar. Quiero en... adelantar mucho. No te quedes en blanco. <risas> Ahí las dejamos con otro videito de Jor Rasta. Segundita Abre esas palmas Adel Bueno, aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Les decíamos, Jorge es multifacético... No te rías porque Jorge también es nuestro profe de taller de bombo que tenemos aquí en la Casa Chunguita todos los miércoles de 7 y media a 8 y media. Para quienes quieran aprender a tocar el bombo pueden venirse aquí. Le escriben ahora en este vivo también para, para consultarle por inscripciones. Eh, y bueno, queríamos saber un poco, porque o sea no es solamente que sos profe en el taller de bombos, sabemos que también tenés un emprendimiento vinculado a los bombos. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste con el bombo? También... Y eh, un poco en mi casa. hace Le mando un saludo a Juan Valle, que me parece que está escuchando, compartió recién, eh, porque me hizo recordar cuando arrancamos en mi casa, yo vivía en Quilmes en aquel momento, y hacíamos con Mati Zaracho, con Noemí, hacíamos eh, Denis Raíces. Sí, me acuerdo. Bueno, y eso nació haciendo boleadoras, fantasía de bombo, danza y música. Todo. Sí. Era, era un lío. Y yo en ese momento, le, nada, me nació decirle a los muchachos: si nosotros hacemos eso, eh, también lo podemos compartir con los demás. O sea, que la banda trascienda el hecho escenográfico. Sí. Y vas un poco más allá, que llegue a lo social. Siempre siempre desde, ahí, desde esa mirada. Eh, y nada, vamos a dar taller de bombo, taller de boleadoras, taller de danza y taller de, de, de canto. Vamos a hacer eso. Digamos. Lo mismo claro. que hacemos en el escenario, se lo enseñamos a la gente para que lo pueda hacer. Y de cara dura me mandé a enseñar bombo. O sea, básicamente, <risa> nada. Pero nada, tenía la formación básica de la EMBA y... Sí y después el resto fue aprender ir aprendiendo mientras enseñaba claro. así que ya van casi 6-7 años enseñando bombos y de a poco y bueno, en algún momento los bombos del taller se rompían oh. había que arreglarlos, a ver che como se arregla un bombo, youtube Pum. claro, empezar a hacerlo porque si no claro, se, te va, se Ahora, te va el presupuesto al no, carajo olvidé. anda a conseguir a alguien que lo haga bien Exacto. o sea y durante un año y medio, dos años, arreglaba los bombos de onda. ¿De onda? Y en un momento, de eh, crisis económica. Sí. Y, y, me, y alguien, siempre hay alguien que me, que me tira esa, esa onda. Me dice, che, ¿por qué no cobras para arreglar bombos? Y... <risa> claro. Ah, tenés razón. Empecé a cobrar y nada. Y hoy es mi trabajo principal, digamos. Eh, Venta de bombos, arreglo de bombos. Sí, aparte, no hay mucho, ¿no? O sea, no, te, o sea, no hay. No, no hay es más, como, mismo como vos, como profesor, tampoco hay más, pero hay, debe haber, no sé, yo no los conozco, pero eh, como que no hay un, una cosa de, de, de, con los bombos de esto de reparación, de enseñanza, no. es como que. No, eh, vuelvo al, al principio sí. porque Lo que quería decir en realidad Es que lo mío siempre es una militancia Y, y esta militancia es que el bombo sea más usado Ajá. O sea, es un, es un instrumento netamente argentino Si bien tiene obviamente raíces africanas, sí, sí, sí, sí. sudamericanas El bombo Le bueno, en sí es argentino claro. No existe en otro lado eh, y bueno lo que les decía anteriormente el mercado digamos que tiende un poco a, a priorizar eh, la cultura extranjera eh, como que como que no, no resalta el tema del bombo leguero de y, sí, y la militancia instrumento hermoso. la militancia es esa eh, que cada vez se toque más el bombo una sí. vez había eh, como playado un bombo por cuadra era el objetivo. Ahí va. ¿No? Entonces no sé cuántas cuadras hay en Quilmes, pero Muchas. la idea es poblar <ríe> Quilmes. de bombos, eso sería un quilombo y también estoy pensando en ese en un proyecto, es un proyecto para, para adaptar el colectivo. Porque <ríe> no entras, no entra, es un quilombo. Sí, yo todavía no sí, tengo auto y es un lío viajar en bombo Claro, sí, sí. Ya con entonces, ¿Dos bombos? Puede, ya con tres como que no, <risa> es... Imaginate una cultura de una sociedad que realmente usa el bombo debería tener el... el Colectivos colectivo adaptados para llevar bombos. No, <risa> <risa> Pero es no, no es hermoso. Vos sabés que es yo venía hablando con mi banda y, y les decía, ¿por qué no armamos un, un acústico? Eh, y que la batería sea con bombo güero, o sea, armar algo eh, en función a eso, a un bombo güero, que haya por ahí un platillito, algo como para marcar más ahí las pero que sea a partir de un bombo güero, porque me parece que es un instrumento re lindo que tiene unos graves hermosos y el aro que golpea, que o sea, es una batería comprimida en realidad, este sí. es buenísimo. He visto he visto percusiones que usan en vez del bombo, vez del bombo con claro. pedal y todo, pero sí. con bombo igual. Y bueno, en nuestro caso, eh, algo que tampoco quería adelantar, pero. Ah, no. eh, nuestra percusión es toda de cueros. Toma. O sea, si vos la ves de lejos, parece una batería, pero es de cueros. mira O sea, le sacamos los parches de plástico. Ah, y... es una batería, batería, pero en vez de Adaptado. ponerle los parches estos de. Exacto. Le pusimos cuero. Quiero Mirá. ya escuchar cómo suena eso. Debe Digamos, ser súper interesante. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el, el sonido <risa> Bien, eh, a mí me dejó Antonita con eso. Ahora a mí me dejó quiero... con miedo porque tengo que hacer el sonido a eso. <risa> quiero... <risa> Ahora no sé qué hacer porque la batería la conozco ya. Todo de cuero. Ya. Me parece que debe ser como muy opaco, muy... Mm sí, sí, reduce el sonido pero el microfoneado tiene sí, sí, es una intensidad, de intensidad. profundidad y parece tiene. una pavada, pero siempre la búsqueda es esa es como ir a nuestra raíz ya te digo, desde nuestro lugar de, de gente de la ciudad, ¿no? porque sí. tampoco nunca intentamos disfrazarnos digamos, de gaucho no, sí. no nada que ver o sea, es rescatar esa raíz y, y tenerla bien presente Ahí va. que no se olvide y la verdad, que en estos años de dar taller de bombo, eh, la gente se entusiasma un montón. Un montón. Bueno, ustedes lo han visto. Sí. sí. Lo ven acá todos los miércoles. Eh, ahora nos vamos a la marcha de los bombos. Ahí, la verdad, que sería muy interesante que podamos. Eso poner. en Santiago. Santiago del Estero. Ahí va. eh, nos vamos en julio a la marcha de los bombos, que es el encuentro de bombos más grandes de el mundo porque... sí. <risa> claro. ¿cómo la ves el encuentro más grande de bombos acá en la casa chunguita el es... <risa> encuentro nacional de, un, de bombos bombo de espeleta por... claro. <risa> es, es punto de encuentro ahora claro. esta esquina claro les parece que vayamos a ver cuando estuvo esta esquina copada por los bombos de los sí, talleres qué bien. de Horn? vemos un poquito la presentación que estuvieron haciendo acá, que en realidad estaban por un lado, eh, miembros del Taller de Bombo del Siglo de la Tierra y también se sumaron del Taller de Bombo del Centro Cultural. Eva Perón, de Los Martes. Eh, hicimos que... un, una fusión ahí de los talleres. Bueno, eso es buenísimo porque también es como que se generó ahí un intercambio que los sí. chicos uh -huh. no se conocían, empezaron a conocerse, pasaron a nuestro espacio. O sea, a mí esas sí, cosas porque me encantan. De... La esencia de los talleres es la misma. La única diferencia es que por ahí los que vienen los miércoles no pueden los martes por alguna claro. cuestión laboral o por una cuestión geográfica. Claro. Eh, somos todos hermanos de Bombo. Claro. <ríe> bueno, vamos con el taller de Bombo, la muestra que tuvieron aquí en el festival del primero de mayo del ciclo de la tierra. Y ahora Jorge nos prometió otra canción, así que quédense ahí si la quieren escuchar, que nada, nos va a estar deleitando con su poesía y con su música. El aplauso. Vamos a preparar. Bueno, ahí pasaba la muestra de taller de bombo de Jor Rasta, que fusionó dos talleres en un mismo día, un domingo, pleno sol de mayo, hermosa tarde. Eh, bueno, ya vamos a ir cerrando con esta nueva emisión de Andar La Tierra. Así que les agradecemos a todos los que están acá. Eh, acompañándonos desde el principio, entonces se sumaron después, eh, muchas gracias a todos. Eh, y bueno, para la despedida, qué mejor que un poco de música en vivo. Eh, pero bueno, antes recordarles que este sábado va a estar Jorrasta presentándose acá en el escenario del Ciclo de la Tierra Río Negro y Antártida Argentina Espeleta Este, a partir de las 20 horas, con localidades agotadas. Ténganlo en cuenta por si quieren venir y me tienen entrada, bueno, no tienen lugar. Pero, <risa> pero se comunican con espera, por las dudas. Así que, eh, eh, pero bueno, gracias a todos por acompañarnos y bueno, vamos con unas canciones de Hor Rasta para el cierre. Bien, esta es una de las canciones más eh, antiguas que yo recuerde que haya escrito. Y lo que les decía hoy, por fin la, la, la, la puedo escuchar como me lo imaginaba, ¿no? así que bueno el sábado la vamos a disfrutar realmente como me la imaginaba ahora en un formato acústico se llama La Sangre Nace la voz de un viejo clamor La memoria nos habla de un dolor Somos raza dispuesta a resistir La sangre del indio se siente latir Somos agua, fuego y viento Somos huella en el camino somos historia y presente Que lucha por no morir Sabemos de andar desnudos, de luchar por el sustento No nos asusta la muerte, pero nos duele que no nos recuerdes Y es probable que mi historia no te suene familiar hablando de otras tierras nos ocultan la verdad Del que sufre, del que pierde, del que vive sin hogar. Por el maltrato del hombre, que piensa que vale más. Del que lucha, del que sueña, del que busca libertad. Del que espera que algún día nos podamos despertar.